¿Cómo pagar con ZAMAP utilizando la aplicación de LibreDT? Ingresamos una venta, luego presionamos el icono de pago. Seleccionamos la opción Pago con tarjeta. Una vez seleccionado el método de pago, la aplicación se conectará a la máquina de ZAMAP y estará lista para recibir el pago. Operamos la tarjeta e ingresamos la contraseña. Una vez que la transacción esté aceptada, se generará la boleta en la aplicación de Libre de té.